volver en él, que nos dé inteligencia Que tanto la necesitamos, todos Yo soy francis Rodríguez, agradezco a usted el favor que nos brindan Cada mañana de entrar a sus hogares A través del canal 10 de Telenor Y este es su programa de mañana Junto a mis compañeros Estaremos desarrollando todo el contenido Que tenemos preparado para este Jueves 21 de marzo Hoy es día de la Media desigual Del síndrome de Down y sí. ya estaremos comentando un poquito de esta condición que nada que ver con lo que se tenía antes ¿Eh? Aprendamos a convivir con ellos, lleno de amor, lleno de, de inteligencia, lleno de muchas cosas Yo soy Francis Rodríguez y damos la bienvenida a nuestro compañero Fulvio Ureña. Muchísimas gracias Francis, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy jueves 21 de marzo y donde esté Raquel también que está recluida por sí. asuntos de salud renal, que se sane, que pronto estará aquí con nosotros, la ya, queremos tener con nosotros. Ya estaremos visitando a Raquel, no hemos podido, sí. pero nuestras mejores vibras para que ella se recupere y venga pronto. Sí.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 a su trabajo, a su terruño querido, con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Estaremos con ustedes llevándoles todas las incidencias locales, nacionales e internacionales en este mundo globalizado. También le daremos seguimiento a la Semana Saludable y entrevistas interesantes con nutriólogos que nos van a decir cómo nosotros debemos ...comportarnos con la alimentación... ...de inmediato compartir con ustedes el informe... ...de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET ...que nos dice que para el día de hoy... ...las condiciones del clima estarán regidas... ...por una débil vaguada... ...que está provocando que haya una mezcla en el cielo... ...en esta zona, con cielo medio nublado... ...a veces nubes, a veces sol... ...no obstante, para la mayoría de la geografía nacional... ...persisten las condiciones de escasas lluvias... Eh, estas condiciones de la débil vaguada pueden traer pequeñas lluvias en la tarde en la zona noreste, sureste, norte, noroeste y cordillera central. Mañana se acerca un, un sistema frontal que interactuando con los remanentes de la débil vaguada pueden provocar ya para la tarde de mañana y el sábado condiciones adecuadas para producción de lluvia en toda esta región. La temperatura se va a mantener calurosa, especialmente en los cascos urbanos de nuestro pueblo y tornándose frescas en la noche, la madrugada y primeras horas de la mañana. La Oficina Nacional de Metrología exhorta el uso racional del agua, continúa la sequía y la falta de agua en los embalses, uso racional del agua. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy. Gracias, Fulvio. Así podemos planificar eh, nuestras actividades tanto en el día como en la noche o en el fin de semana. En la cuestión de la semana saludable, yo tengo que admitir que he sido vago al presentar mis fotos. <risa> Y yo voy a presentarla hoy para que vean que yo también he estado France, consumiendo. Se siente el cambio. Se siente, sí. <risa> se siente el cambio cuando usted empieza a una dieta ordenada, saludable, con poca sal, porque la sal aumenta la presión al, al galope, francis y las grasas arropan las arterias, arropan el corazón y se siente cuando usted está comiendo saludable y le agrega los ejercicios Así es necesario es. que nos integremos todos y recordarles a ustedes eh, la dirección de la dieta de hoy ahí eh, nosotros le damos a ustedes todo lo que es la guía de alimentación saludable y para hoy jueves tenemos el desayuno una taza de avena de plato una taza de avena de plato Merienda, un puño de nueces, excelente. yo de merienda me como dos puños, gracias. pero ahí dice un puño, voy a ver si me como un puño Almuerzo, berenjena más una taza de trigo cocido, excelente ese trigo que se cocina y se le pone eh, diferentes ajíes Meriendas, una fruta y cena, aullama más clara de huevo Excelente. Esa parte la vamos a transar ¿Eh? Excelente, <risa> Esa ahí parte, me fascina la Uyama. La no, uyama la Uyama es, me gusta la, la Uyama es bueno consumirla con todo y cáscara, que se sepa ¿eh? Sí, que, se que sepa, es eh. nutritiva Y, mucho y más. la clara de huevo es proteína pura Sí, pero ahí yo voy a transarme ¿Y por qué? No. Tú no, sabes que como no, no consume no, no, ah. <risa> la, eh, bueno. mm, Por ejemplo, la berenjena no hay problema y cuando hay carne, eh, cuando he pescado el salmón sí. o un, algo que yo pueda tú, comer. Tú, tú lo puedes sustituir por otra fuente Correcto. de proteína. Correcto, entonces yo lo, lo que hice, por ejemplo, van a ver un plato que parece la, la, la bandera dominicana y lo que tengo es carne de soya, sí. eh, habichuela y vegetales más arroz integral Ey, y, un, o trigo. Y, un, y una especie de... De arepa, pero de, de berenjena. De berenjena. Porque ya yo me he acostumbrado a comer carne de soya. De soya, es muy buena, y, bien cocinada. Y no, no me hace falta es, la carne, ya hace, más, ya hace 20 años. Bueno, Francis, mira, tenemos que recordarles a ustedes que este viernes a las 9 de la mañana en el Salón A, del en el edificio A, del multiuso, el salón multiuso de la UAS, recinto San Francisco, se va a estar llevando desde las 9 de la mañana un operativo médico, pero oigan bien, es un operativo médico especial, usted se va a pesar, lo van a medir y de acuerdo a su talla usted va a tener personalizado una dieta y le van a decir la cantidad de calorías Excelente. que usted debe de consumir de acuerdo a sus funciones. Porque no es lo mismo un agricultor que tenga un trabajo o un constructor, un traba, una faena fuerte física, que, un, eh, que una persona que esté en una oficina. Entonces, de eso va a depender. Le van a hacer todos estos chequeos, le van a tomar la medida de peso, talla evaluación de médicos nutriólogos con las indicaciones personalizadas según estado nutricional de cada participante también se va a tamizar para identificar factores de riesgo de prevención de ATA, de HTA y diabetes. Es decir, si usted se pierde eso gratis en la universidad, en el salón, en el multiuso, en el edificio A, usted se está perdiendo, señores, de tener la oportunidad de poder gozar de una buena salud y hacer las cosas bien. Hecha. La semana saludable le está trayendo también la semana del ahorro, porque eh, ciertamente que el profesional de la salud, Usted debe visitarlo, debe pagar una consulta, debe claro. hacer todos los trámites porque esa es su carrera. Pero con la Semana Saludable se han involucrado los nutriólogos, los especialistas de esa área y lo están entregando gratis. Es decir, que debemos hay de que, aprovecharlo. Hay que aprovechar eso. El día <risa> y a todos los universitarios que están hoy cursando en la UAS van a tener la oportunidad también como el público en general, todo el que está llevando la dieta Agni Kukne, que me dijo que está adelante adelante con la, con su dieta y su semana saludable, mañana a partir de las 9 en el, en el edificio A de la UAS estarán estos profesionales Haciendo ese levantamiento. Óyeme, pero eh, porque es un levantamiento. Sí, sí, sí, Me imagino que ya Wagner está y, y, eh, y desde ahí se recopilando va. información de eso, lo que vaya eso a surgir. Te de ahí se puede recopilar mucha información de las condiciones físicas y de salud de, aquí, de, una, de, por, población de una población importante que, que vaya a hacerse eh, ese sí, estudio. Sí, sí, sí. Frase, Yo estoy mira, de acuerdo. Para hoy jueves vamos a tener aquí con nosotros en el café caliente al doctor Ernesto García, endocrinólogo del programa en este programa de mañana. El tema va a ser enfermedades de las hormonas. Del metabolismo y los problemas nutricionales ah, Hay bien. mucho problema con las hormonas Vamos a hablar de eso Indocrinol. con el doctor Ernesto García También a las 8.30 la doctora Diana Paulino Va a estar en contacto diario en el canal 8 de Telenor Con el tema alimentación saludable Y a las 12, óigame ¿cuánta actividad actividades importantes La doctora María Evangelista Álvarez Nutrióloga, pediatra nutrióloga, va a estar en el programa ah, conversando mira, con Emil aquí en el canal. Es 10. muy importante la nutriólogo eh, pediatra. pediatra, porque hay muchos niños que los padres, sí. de forma errada, creen que eso está bien alimentado el muchachito y parece un cerdito. Sí, ah, sí, ay, sí, pero, sí, sí, sí, ¿Un cerdito? Sí, sí, sí. sí. Gordito. Obeso ya. Obeso. Obeso. Y tiene tres años, cuatro años. Y lo ven, y mira que va, y le hacen todo toda una serie de gracias porque se ven hasta graciosos. Sí. Pero es lamentable que se permita que un niño a esa edad ya tenga sobrepeso. Sí. Eso es, eso es importante. A la Yo diría que, uh -huh. que súper importante. Sí. Porque fíjate, lo decía... Y también para enseñarlo a comer a, lo, a los niños. Lo decía la doctora ayer de la Cruz. Sí que esto debe ser una asum, debe ser asumido desde que nacemos. Sí. Eh, otra cosa, Francis, las seis también, clases grupales de zumbas y aeróbicos. Se es, está en José Francisco Peña Gómez. Esto va a ser frente a Telenor, la clase de hoy, a las seis de la tarde. Y a las ocho, participación del doctor Darwin Zapata, nefrólogo. Tocando el fondo en el Canal 12 va a estar a las 8 esta noche con el tema relacionado a la enfermedad. Es decir, que eh, sobre la salud. Tienen todos, tenemos todos ocupación e instrucción para que sepamos bien sobre el tema y tengamos una mayor comprensión y de nuestras responsabilidades que corresponde a nosotros de forma individual. Ayer le hacía la pregunta si hay un mecanismo de que nos interesen por esos temas, porque a veces nos los dicen por aquí y se sí, sale sí, por sí, aquí. Sí, sí. Entonces, me aculpo. Sí. Muchas sabiendo, conociendo, teniendo la oportunidad de leer, de investigar, pues ahora tenemos la oportunidad de que profesionales en cada uno de sus áreas nos Excelente. instruyan a través gratis, de, sus, de sus comentarios. Eso ha hecho la Semana Saludable. Eh, y como es Semana Saludable, y hoy, siendo 21 de marzo, donde las Naciones Unidas un, ha tomado la decisión de declarar, a través de su resolución 66-149 de la Asamblea General, que los 21 de marzo de cada año, se celebre o se indique el día mundial del síndrome de Down Que ha afectado a, mucha persona a muchas personas A muchas personas que es el producto de cromosoma, eh, de cromosomas natural Que ha vivido, coexiste entre nosotros Y que se han desarrollado a través del tiempo Y que se ha reconocido Que mucha gente veía la hiperactividad de un niño Decía pues el niño medio, uh -huh. no es eso Al contrario Hoy las Naciones Unidas y nosotros estamos propiciando para que todas las personas que tienen un familiar del síndrome de Down es una familia feliz. Sí, son niños muy agradables. Eh, son niños muy agradables, muy cariñosos y sobre todo muy inteligentes. Y se tiene que propiciar que nosotros que creemos estar sanos o que, porque ellos no son enfermos, eh, que creemos estar normales, que somos personas normales, a veces tenemos una actitud de rechazo o de poco trato por el contrario hay que verlo como son seres humanos con igualdad de condiciones donde su situación se desarrolle con integridad pero con mucho amor, mucho apoyo y sobre todo que ellos tengan la oportunidad de decidir de forma individual como lo hacemos nosotros lo que quieren ese es el plan para todos los ciudadanos del mundo que tienen una condición o un familiar con la condición del síndrome de Down, saludar a tantos amigos nuestros que tienen hijos que hoy tienen esa condición y que son fantásticos, fantásticos, oiga que se lo digo porque he visto, he visto convivir a esas familias y son un tanto felices y tú sabes qué, han aprendido a convivir con su con su hijo sí. que es lo más importante y los hermanos por igual se involucra todo el mundo y la sociedad tenemos que verlo como tal sí. pues gracias francis hoy es el día de las medias desigual gracias francis por esa noticia verdad y esa aclaración eh, hoy vamos también a presentarle a usted un incidente ocurrido en la sala tenemos capitular del Ayuntamiento Previa. Municipal de Pero San Francisco de Macorís. A, tenemos una llamada, un contacto, le vamos a dar el Va, saludo. Buenos entrada, días. Saludo. Ay, buenos días, gracias, Franci. Hola. Oye, yo quiero contarte un testimonio. Yo Tengo una sobrina segunda de un añito, mira. Uh -huh. Y esa niña con un añito, con ese, ese problema... Oye, me ha dado más cariño que lo mismo los otros los grandote todo. Pues mire de qué bueno. De un añito, mira, y es algo bello. Ya quiere comerme cuando ya me ve. me ama. Te <ríe> sí. digo, mira, es un amor. Pues Te eso va a ser recíproco. Por el tema. <ríe> eso va a ser recíproco, yo sé que sí. Entonces, entonces, debemos de empezar a convivir con eso y gracias por tu llamada. Yo, pues yo, hoy es día de ella también. Yo tuve una sobrina así eso fue maravilloso. Sí. La mejor experiencia de mi vida. Sí. Bien, eh, en el ayuntamiento se suscitó en la sala capitular con uno de los regidores, en este caso Miguel Díaz Alejo, eh, un incidente ayer con relación a que él se siente vigilado. En vista de eso le traemos el tema y le traemos también la, la declaración del regidor Miguel Díaz Alejo. Escuchemos. ...que le interesa cualquier informe de una comisión pero veo que desde que nosotros iniciamos el trabajo hay una cámara enfocándome directamente a mí y no la ha movido yo siento que se está violentando mi intimidad eh, no sé si usted lo autorizó pero veo que hay una grabación permanente de lo que está sucediendo aquí porque muchas veces se transmite en vivo, bueno, están transmitiendo una sesión en vivo, perfecto. Pero se está haciendo una grabación de manera particular que nosotros no sabemos con qué fines. Entonces, precisamente le estamos preguntando si usted lo ha autorizado. Porque si bien es cierto que las sesiones son públicas y que aquí puede venir cualquier ciudadano y escuchar los debates, pero no hacer grabaciones, exteriorizar grabaciones de elementos que están siendo objeto de discusión en este orden y no pueden estar usando esa cuerda y ya, pongo un ejemplo que hemos sido víctimas de cosas que se han dicho aquí que se están usando en un en los medios y eso es incorrecto entonces yo quisiera pedirle a través de usted al joven que está grabando que por favor, que por favor su cámara la deje de dirigir hacia mí habría que tener ver eh, a nuestro Dilecto amigo y, y ex colega Miguel Ángel Díaz Alejo Creo que debemos de, de socializar un, una, una parte de esta intervención de Miguel Ángel Muchas veces la cámara lo que hace es que Tiene un radio de, de acción Amplia desde, desde un punto Y está el salón Y una cámara Que a medida que van tomando las opiniones de lo que está sucediendo allí se va moviendo, pero no son pero no son fijas. No son todas llevadas en vivo, todas las sesiones no, que se dan ahí. Sí, definitivamente son eh, sesiones abiertas, públicas y contradictorias cuando hay discusión. Pero el recinto del lugar se le ha permitido a la prensa. Siempre ha sido una discusión el hecho de que haya una cámara para la institución, para que así, aparte de que toma las incidencias grabadas de voz, se tomen las incidencias de imagen. Eso es lo que se ha procurado. Ahora, desconozco o desconocemos que haya una... y sería interesante conversar directamente con, con el regidor Miguel Ángel Díaz Alejo, pero creo que debe de, debió de, de darle... Eh, buscar la información porque entiendo que hay una posición en la sala que la cámara a, toma todo el escenario y pero una no. que se mueve de acuerdo a, las, eh, a los turnos pero, y Franz, que de, además esa no está fija así hacia la pero, Franz, persona. Si, si yo estoy en una sección uh -huh. que es abierta. Correcto. Que, que hay cámara por donde quiera. Yo no tengo ningún tipo de sospecha. No. Yo no tengo por qué estar pensando que graben lo que quieran grabar. Definitivamente. Eso es lo que Estoy yo. Estoy de creo. acuerdo contigo. Pues no no, me entiendo entonces la, la queja de él. Pero. Esto Siempre es un, que se esté ahí. Esto es un tema de orden público y que la, la cámara habría que tener en cuenta porque la nuestra lo estaba enfocando cuando él daba la opinión, la que vimos aquí, pueden haber tantas cámaras, se le permitan. Y eso, ahí, hay una parte que tengo que observarle él, a mi amigo. Él hace una pregunta, francis No, él hace una pregunta, ¿cuál es? Yo no sé si fue usted que la autorizó. Ah, ya, bien. Pero hay una parte que tengo que observarle a, a nuestro colega y amigo Miguel Ángel Díaz. Mientras está ahí, en ese hemiciclo, usted está protegido por la ley, por el artículo 114, usted lo conoce más que yo, que es el artículo que establece la inmunidad parlamentaria en, el, en la ley 176-07, que es la que organiza el ayuntamiento del Distrito Nacional y los ayuntamientos del país. Cada uno por igual, y yo fui participante de ese reglamento, tenemos reglamentos internos que son lo que se aplica en ese momento. Y dentro de ese reglamento reconoce que existe la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria significa que durante el ejercicio de regidor y en el hemiciclo debidamente aperturado, porque exista la mayoría para aperturar y un secretario que la refrenda, el presidente da los turnos y sucesivamente se desarrolla la agenda. Partiendo de ahí, de esa premisa, que nos graben, que nos oigan, que nos vean, nadie puede juzgar ni atacar lo que usted dice ahí, dice el reglamento, dice la ley. Entonces, nada que temer. ¿Por qué? Porque el orden constitucional así lo ha admitido cuando se establece directamente de que el gobierno del municipio estará regido por un ayuntamiento que lo ocupará un alcalde y un consejo de regidores, le da paso en la constitución, digo, de a partir del artículo 199, y en el 202 dice que las actuaciones de los municipios serán, regulada o regida por la ley, la constitución como mampara, como, como sombrilla, la ley como el día a día, entonces ni le es ilícito que se grave en el recinto y tampoco lo que usted diga se le puede juzgar ni perseguir por eso. Claro, aparentemente... Es decir, que creo que aparentemente socializar lo que socializar el tema. Lo que revela eso es que hay como una inquietud de, ¿Sabe? de que lo están vigilando. Sí. De que fue usted que lo envió a que lo hicieran, como que hay algo por ahí. Ah, bueno, ya Dentro. eso es otra... Si es un asunto sí. personal o lo que sea, pero de todas maneras no tiene efecto... Que le puedan juzgar o, o timar al, al que de forma elocuente Y dentro de sus funciones establece un criterio o dice algo claro. En ese momento Ya después que usted sale es otra cosa Bueno Ahí se escucha las noticias con Vladimir Paula Buenos días Vladimir, ahí está la música de las Hoy noticias mañana. Hola, ¿qué tal mi gente? Buenas tardes. Hola, Fulvio, buenos días. Buenos días, hermano, buenos me adelanté, días. Adelante, ¿verdad? Aquí sí. estoy desesperado, esperándote. <risa> bendiciones, Fulvio, ¿qué tal? Bien, bien, bendiciones para ti. Qué bueno, ¿y Francis? Presente, hermano, adiós, las gracias. Adiós, las gracias, Francis, qué bien. Y Ay. mandándole la vibra para que Raquel esté pronto. Caramba, sí, así es, así esperamos, qué bueno. Mire. Vamos inmediatamente a los que todos quieren, ¿verdad? Noticias. Sí. Comenzamos por el ámbito internacional. Nueva Zelanda prohíbe vender fusiles de asalto y semiautomáticos. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Arder, anunció hoy una prohibición inmediata de la compra de fusiles de asalto y semiautomáticos en respuesta al atentado en el que murieron 50 personas el pasado o la pasada semana. Vamos a escuchar a Jacinta arder Primera Ministra de Nueva Zelanda. Adelante. En resumen, cada arma semiautomática empleada en el ataque terrorista del viernes quedará prohibida en este país. En este país. Bueno, ahí están las declaraciones de la ministra de Nueva Zelanda al momento de anunciar, anunciar la prohibición, repito, de fusiles y armas ya semiautomáticos, fusiles de asaltos y semiautomáticos. Miren, en el ámbito nacional, tres muertos y tres heridos durante accidente de tránsito en el Seibo. Fueron embestidos por una jipeta cuyo conductor habría perdido el control en el hecho que se registró en el kilómetro 9 de la comunidad de Pedro Sánchez en la carretera El cebo Miche. Otros tres jóvenes resultaron heridos. Ante esta tragedia, los parientes de las víctimas no salen del asombro. Los fallecidos son Samuel Severiano, Andrés Durán y Alejandro Reyes. Veamos. Fallecidos como los heridos. Mi hijo todo el tiempo estaba conmigo, con su abuela, cuando no era con su tío que venía. Vámonos, tío, para el, para el conuco, vámonos a trabajar. Mi hijo me ayudaba mucho. Yo estaba comiendo, yo estaba allí y yo y el encontronazo, yo miré para acá y vi una camioneta frente a la, allí a la banca. Pensé, yo dije, pero ¿y qué fue lo que se cayó? Eh, Seguí comiendo. Eh. Y después veo que veo a una mujer con la mano en la cabeza, ya lamentando, yo entonces salí para acá y, y le dije, ¿qué fue lo que pasó? Me dijo, no, un accidente ahí, cuando cogí para acá, entonces vi la gente ahí tirado, lo, lo, lo que la jipeta mató. En esa loma ahí, bajan los vehículos a alta velocidad y ya uno está, a veces uno grita a la gente, güey, mira, yo mismo a una casa como a 10 metros, un hermano de ese señor que está ahí, lisiado de un motorista que lo batió ahí señores ahí está caramba qué trágico este hecho eh. miren los parientes de esas personas en medio del dolor caramba eh. muy lamentable ese trágico accidente en el seibo miren el presidente medina sale hacia los estados unidos a reunión con donald trump danilo medina fue invitado por el presidente donald trump a una reunión en la florida junto a otros mandatarios medina saldrá hacia la florida hoy en la mañana por la base aérea de San Isidro, la crisis de Venezuela podría ser el punto principal de la reunión entre el mandatario de los Estados Unidos, Trump, y los jefes de Estado dominicanos, o el jefe de Estado, Danilo Medina, bueno, y de Haití, Bahamas, Jamaica y Santa Lucía. Hay otros también que estarán presentes junto a Danilo y a Donald Trump, señores. Ahí está. Miren, entrando ya en el orden. Local, regional, estudiantes de la UAS Recinto San Francisco dicen sentirse inseguros dentro de dicha alta casa de estudio. Todo esto a raíz de los atracos que se han materializado en los últimos días. Veamos. Seguro, porque hasta dentro de la universidad también están asaltando. El sábado incluso asaltan a un amigo mío, un colega de Agrimensura. Dentro de la universidad a las 5 de la tarde y que le quitaron el celular. Muy segura, porque imagínense, ya que se ha hecho varias veces y las autoridades no tratan de hacer nada, literalmente. Bueno, probablemente, como uno está viendo las circunstancias como se está presentando en esta UAS, para mí no es, no es muy segura la UAS. Para mí deberían poner un poquito ahí a la entrada, a la puerta, de entrar. Sería bueno que pusieran guardia o para que. Eh, más o menos, porque en realidad el que se deja atracar aquí es porque quiere y anda por los lugares que están desolados. La verdad no me siento tan seguro porque cuando realizaron esos atracos eran a 6 de la tarde y todavía estaba, estaba claro. Ahí están algunos de los estudiantes en la UAS Recinto San Francisco. Qué preocupante es eh, la situación. Caramba, a raíz de los atracos que se han materializado recientemente miren el gobernador niega disputa entre peledeístas por la entrega de apartamentos en San Francisco de Macorís así que o mejor dicho en el distrito municipal de Aguayo los residentes en el barrio azul han estado demandando la entrega de esos apartamentos y que ellos sean beneficiados específicamente ¿Qué nos dice el gobernador veamos en el Barrio Azul piquetearon esta gobernación exigiendo la entrega de los apartamentos de Aguayo. Bueno, me, me da que ellos tienen están apresurados por, por algo que nosotros no tenemos compromiso ni con ellos ni con ningún ciudadano de San Francisco de Macorís. Primero no tenemos compromiso porque esos apartamentos no están, en la, no están en mano, la distribución no está en mano de la gobernación. Todavía nosotros no tenemos esa... Esa está para decir que vamos a asignar apartamentos. Sin embargo, ellos han expresado su temor y dicen, atribuyen esto que se debe a un impasse en el partido, diferencias, no, eh, eso, por disputa no, no, de los mismos miembros del partido que quieren repartirse, lo que hay de esto. No, no, en ningún momento, nosotros no estamos en disputa aquí. Eso, eso es una manera de ellos perder tiempo, eh, eh, lo cubrando cosas. ¿Es supuesta original, supuesta disputa con la diputada Milady Núñez? No, no, no, eso no es cierto. Eso no es ellos que, que se buscan otro argumento, pero ese no. Ahí está, el gobernador dice que no le corresponde a él como gobernador entregar esos apartamentos eh, y al mismo tiempo aclara y dice que no hay ningún tipo de disputa entre él y otros dirigentes del partido eh, por disputa verdad de esos apartamentos. Ahí están las declaraciones de Juan Antigua. Tres meses de prisión preventiva para supuestos invasores de terrenos. Así que ayer el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte conoció medidas de coerción contra algunos de los invasores de terrenos. Estos son en el sector Las Colinas, aquí en San Francisco de Macorís. Así que ahí vemos las imágenes en el momento en que eran trasladados al tribunal. Escuchemos. Yo no tengo ningún yo la tengo un video ahí que yo ¿Dónde no está no, no, no, no, no Yo ni iba a trabajar y me A la derecha. Yo pensé... Tenía teníais celular en la mano mi Ahí están al momento de que eran trasladados, repito, Al el Tribunal de Atención Permanente, tres hombres y una mujer, por allá en el sector Las Colinas, aquí en San Francisco de Macorís. Sin embargo, otros invasores que estaban apostados en las afueras del Palacio de Justicia, aquí en San Francisco de Macorís, ya estos son... ...de la comunidad de Bijao aseguran que el supuesto propietario de los terrenos que ellos mantienen invadidos no tienen los documentos legales. Escuchemos entonces otros invasores ya en las afueras del palacio. Adelante. Bueno, que el hijo mío no estaba incluido en ese, en ese terreno y me lo tienen preso sin él, sin él estar incluido en ese terreno. Lo que tengamos que decirle a cojo es que enseñe lo, lo, los papeles originales de la tierra, que él está enseñando papeles vacíos que no, no tienen vivienda, y nosotros somos más de 50 viviendas que hay en la casa. Nosotros le exigimos los papeles por pues medio hasta Ale, le puso 15 días para que lo llevara y él nunca lo presentó. Ahora que hay gente que tiene lo de ellos invertido ahí, que tienen sus hijos ahí viviendo, Ahora quiere venir con unos papeles que sacó hoy. Y nosotros tengamos tres años y pico ahí. Prepararon un papel y lo unieron todo para decir que es la misma tierra. Es la misma tierra. Y que deje estar de el ladrón, porque esa tierra ya, esa tierra de no es de él. No es de entonces. ¿Por qué no es de la tierra? ¿Por qué? Que no tiene título. Los títulos lo sacan ahora. aquí están, señores, los invasores en las afueras de. El Palacio de Justicia en el día de ayer Están siendo detenidas muchas personas Muchas personas por, por ocupar terrenos Que según ellos no tienen propietarios eh, La Fiscalía ha mantenido su posición De que todos serán apresados Todos aquellos que ocupen propiedad que no le corresponda Así que ahí están las imágenes Miren señores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 Bendiciones. Gracias por haber estado con nosotros. Si el Todopoderoso lo permite, mañana estaremos aquí tempranito. ¿eh? Así que, Francis Fulvio es todo por el momento. Bye bye. Gracias, hermano Vladis, Gracias por tus informaciones. Aquí, el producto no es fácil. Sí. Mira, eh, me gustó lo de Nueva Zelanda, Francis. Toman decisión. Toman decisión y rápido. Ellos no quieren verse jamás envuelto en otro tema de agresión de esta naturaleza y una, una nación que pocas veces en la historia se ha visto envuelta en actos de violencia y de esta magnitud nunca la cárcel han tenido que cerrar en Nueva Zelanda sin embargo miren lo que pasó y ellos están tomando medidas, ¿Medidas drásticas y en el momento y en el momento prohibición compra de fusiles automáticos y semiautomático así que se debe de hacer para cuidar a la población. Mira, me voy a, a referir a la noticia 3. Presidente Medina sale hacia Estados Unidos a reunión con Donald Trump. Desde antes de ayer hemos visto al gobierno afanarse en publicar esa visita y esa reunión, esa visita, esa reunión a estados unidos y que no es a la casa blanca y varios presidentes de, del caribe pero varios presidentes del caribe y es lo que a mí me preocupa señores igualar donald trump está igualando a, a danilo medina una economía más fuerte que haití y está invitando a haití a bahamas jamaica y Santa Lucía. Óigame qué tres mandatarios irán junto a un presidente cuya economía es más importante de las cuatro juntas que van a visitar. Es ahí donde yo hago nota y me preocupa que lejos de estar eh, resaltando esa visita y ponen a, a, a, a Danilo con la foto de Donald Trump, los dos, como si fueran la, la reunión de Putin, que es el presidente de una potencia, y de, Donald, y de Donald Trump, que es el presidente de la otra potencia. Potencializar la imagen del presidente a una reunión en una casa de veraneo. No veo dónde que está lo grandioso cuando tú te vas a reunir con cuatro economías, como Haití, que no existe, que simplemente no existe. ¿eh? Bahama, que ha sido un promotor de que nosotros nos unifiquemos aquí y no permite un haitiano allá. Jamaica y Santa Lucía, que apenas deben haber como algunos 200, 400 dominicanos allá. ¿De qué van a hablar? Yo le puse este esquema. El aliado principal de Venezuela es Rusia y, y China. Y República Dominicana, buscando la, la, la, el amparo de China, le hace una negociación y le acepta unas relaciones diplomáticas en el país, fuera de todo ámbito. Ahora vamos a ver con qué va a venir Trump, que le va a exigir y por primera vez la República Dominicana fue miembro del consejo, de de, del consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con un puesto no permanente y hasta presidió por primera vez, un mes, la presidencia de ese importante consejo. Oiganme lo que le estoy planteando para que ustedes tomen si será importante esta reunión o si no tiene para mí ningún tipo de sentido, que no sea... El de poner al presidente Medina a la par con el de Haití, con el de Santa Lucía, con el de Jamaica y con el de Bahamas. No, y es a ponerlo claro con relación a Venezuela. Pero es ponerlo claro con relación a Venezuela. Yo voy a ver cuál es el tupé o el talento que tiene nuestro presidente. Por haberse hecho socio de China en un momento donde Estados Unidos... Tenía abiertamente la guerra de los aranceles contra China. Estamos hablando de que el socio de China en el Caribe va a reunirse con el, con el presidente de Estados Unidos que ha estado aumentando los aranceles en Estados Unidos de los productos chinos y le van a pedir que haga una decisión clara sobre Venezuela que está protegido por China. Qué bonito se va a ver aquello. Yo no, quiero ver no con qué se vacío los víveres. Los víveres. Yo ahí. Porque Donald Trump sabe negociar. Ahora bien, yo soy dominicano y lo que critico es que en vez de estarle sacando provecho a la imagen de que de Trump como si fuera un cónclave en Casa Blanca que no es en Casa Blanca es en Miami y en la casa de veraneo de Trump es un asunto coloquial en pantalón corto. Yo creo que van ahí y en chancleta pero para decirle sobre Venezuela ¿Mm? y vuelvo y repito yo soy dominicano y para mí Danilo Medina tiene más estatura que el presidente de Haití porque ya a mí me está representando a mí aunque tengamos diferencias políticas y de criterio bueno tiene más estatura que Haití Bahamas, Jamaica y santa lucía no sé qué hacen promoviendo en foto como si fuera eh, dos grandes líderes a tomar decisiones que lo que van a, a ponerlo en contra la pareja república dominicana me luce eso porque va a tener que decidir sobre venezuela y otros aspectos donde china está metida hasta el, hasta el topete así es como el socio Va a ir a decidir sobre una cuestión que le está pidiendo un contrario al socio. En un momento crucial como es Venezuela. Yo voy a esperar, esperar. ese desafío. Hay que darle seguimiento a eso. bien, Para que vean lo que le puede salir la foto a lo del Palacio, que están creyendo que pueden transmitir la información de que, de que Trump le va a, a apoyar y le está bajando línea a Danilo porque quiere que vaya en la reelección aquí. ¿Eso sí. es lo que quieren vender? Sí, sí. Qué, sí. qué, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Y a Cuando a Trump hace una semana atrás dijo lo que creía de los gobiernos que se reelegían. Sí. Porque son tan estúpidos que creen que uno es estúpido también. Es decir, que no me vendan esa. Ni se den ustedes coger esa que no es de eso, es hablar de Venezuela y de otros temas con respecto a Haití y las islitas. Danilo tiene más nivel que esos cuatro presidentes. Yo pensé que iban a ser invitados el de Brasil, que es otra potencia, el de Colombia, eh, que es otra potencia, y así por el estilo. No, con Bahamas Haití, porque tú sabes que, que a nosotros nos cargan con Haití, todo como resorte, porque que él es el gobernador de Haití. Sí. Bueno, por otra parte aquí en nuestro país siguen los accidentes Tres muertos y tres heridos durante un accidente de tránsito en el Seibo Una jipeta arrolló, el conductor había perdido el, el, el control El hecho fue en el kilómetro 9 de la comunidad Pedro Sánchez en la carretera El Seibo, Miches Tres jóvenes resultaron heridos una tragedia, los parientes de las víctimas no saben, no salen del asombro. Los fallecidos son Samuel Severiano, Andrés Durán y Alejandro Reyes. Nuevamente los accidentes en nuestra carretera que continuamente, lamentable, se están y se han dado. Somos uno de los países con más accidentes en el hemisferio de las Américas y tenemos una cifras pasmosas de muerte por condiciones en mal estado de vehículo, mal estado de los caminos, y muchas veces, en la mayoría de los casos, eh, presencia de alcohol, de romo y de droga en los conductores. No sabemos la causa de este accidente, solo que el conductor perdió mm. el control. Qué pena. Qué lamentable para todas estas familias. Mensaje. Y qué lamentable que esté pasando y siga pasando aquí en la República Dominicana. Conductores, todos. Conducir un vehículo puede convertirse en un arma mortal. Por lo tanto, debemos de conducir a las velocidades que podríamos nosotros detenernos de forma rápida por cualquier evento. Ese es el mensaje. Debemos de conducir con cuidado. Mira, Fulvio, la UAS, a mí me preocupa la UAS. Ya estamos en el ámbito de consulta de los estudiantes, quienes expresan que tienen cierto temor. Pero debemos de manejar con mucho cuidado, y se lo mando a decir a quienes habitan la UAS, para que no se desquebraje la estabilidad, y la tranquilidad en el recinto. Debemos preservar todos esta importante institución de altos estudios y debemos ser más objetivos. Autoridades están llamadas a perseguir, a vigilar estos episodios que no se repitan en la UAS, pero también debemos de procurar de que el estudiante, a la vez que va al recinto a buscar la enseñanza y a la preparación, no sienta miedo de estar en su institución, muy por el contrario. Y al pasar, al pasar la, la puerta, está en un lugar protegido. Si seguimos deteriorando la imagen interna y la imagen de seguridad de la institución no pasará mucho tiempo en que se convertiría en algo peligroso cuidadito con eso ayudemos a las autoridades a proteger y hacer del recinto un lugar realmente de paz, de tranquilidad pero sobre todo de preparación profesional que es lo que es el recinto. A, a propósito de la Universidad Francis, recinto a San Francisco de Macorís, este martes a las 10 de la mañana vamos a estar entregando en la universidad dos eh, zafacones eh, ecológicos con tres variables de clasificación de residuos. Vamos a ubicar dos puntos limpios en la universidad. Esto a raíz del convenio entre la... El ayuntamiento y la compañía Roy Agro Cacao. Y va a facilitar esa parte en la universidad. Hoy es día del bosque. Sí. Hoy es día del bosque. Así como hoy es el día del síndrome de Down. A todas esas personas, esas personitas que alegran la familia, que ya la veamos como personas normales, que tienen las iguales condiciones y, sobre todo, requieren del amor y del cuidado familiar. Ahí está una. Así son. Así de alegre, así de desiguales en los colores Pero lo aprecian ellos mucho más Por eso este programa yo lo he querido Me he atrevido a dedicarlo al día del síndrome de Down A todas las personitas y personas que tienen esta condición Y a las familias, fortalecimiento espiritual Pero sobre todo comprensión para convivir Para cohabitar y darle a estas personas con igual condiciones de derechos, todo el ámbito para que se desarrolle como personas normales, porque son inteligentes, escuchan, y hablan y también ven y son muy amorosos. Felicidades al síndrome de Down, a todas las personas y familias que así viven y conviven con una persona con esta condición. Aquí de regreso, gracias por estar ahí con nosotros en De Mañana. Importante entrevista esta, la que tuvimos con el doctor eh, García. García, Ernesto, Ernesto García. García, que habla de endocrinología y nos dice qué hacer para tener una salud equilibrada, sobre todo conocer nuestra forma de, o metabolismo de nuestro cuerpo, producto de la costumbre alimenticia y de todo esto. Mira, es importante... Y estoy invitando a la clase jurídica de todo San Francisco, incluso los maestrantes de la conferencia importantísima que tendremos este viernes en la UAS. La UAS Recinto San Francisco, como parte de la formación de maestrante de la maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, promoción 2019-2021, el recinto tiene el placer de invitar a conferencia especial titulada La Dignidad Humana como Base Fundamental de los Derechos a cargo del reverendo padre doctor Alfredo de la Cruz Valdera, quien es el actual rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima. Una sí, autoridad. Una autoridad. Quien fuera también rector de nuestra Casa de Altos Estudios, Universidad Católica Nordestana. Alfredo de la Cruz eh, es un verdadero exponente y de la materia sobre dignidad humana como base fundamental de los derechos humanos. Estamos uh -huh. invitados todos. Sociedad, esto será este viernes 22 de marzo a las 5 de la tarde. Salón de acto, María, eh, maestra Ana Luisa Arias, UAS Recinto San Francisco. Invitan la, la doctora María eh, Filomena Bello, quien es encargada de la unidad de posgrado, Miguel Medina, quien es el director, y Saturnina Roja MA, coordinadora de la maestría, que es la magistrada Saturnina y quien nos hace la invitación del área de posgrado, ya saben. Por darle a las personas Am que hoy, eh, mañana viernes, a las 9 de la mañana en la universidad, ahí en el salón multiuso de la UAS, en el edificio A, Señores, ahí van a estar chequeándole su salud gratis en un operativo, midiéndolo, pesándolo, dándole la dieta que usted necesita y atendiendo sus condiciones físicas motoras. Es Algo interesantísimo, muchísimos especialistas ahí en ese operativo participando para que usted en esta semana saludable organice su vida para una salud Buena para una vida de calidad, semana saludable haciendo historia. Y vamos a saludar a los amables televidentes del WhatsApp, que nos dice Hipólito Almonte de Ugamba, ya invitarle nuevamente a que esta noche a las 6 de la tarde, esta tarde a las 6 de la tarde, les acompañen a la Junta de Vecinos de Ugamba. De Ugamba, quien estará en una actividad pacífica como protesta para que de una vez y por todas en la cabeza del mismo puente de Ugamba se realice esta importante obra que conecte esos dos, ese sector con la ciudad, ya lo saben el terminal, el terminal 2787 dice buenos días me gustaría que me envíen también la guía para la semana saludable excelente, ahí le estaremos mandando la lista de la dieta Samuel Ortega, de San Francisco, nos envía un, un video de, de Hipólito, no sé qué, no nos dice nada, pero lo veremos más adelante. También tengo que nos envían del sector, aquí detrás del Play, Ah, bueno, Junior Almanza, el sector Los Jardines, dice, buenos días, está en sintonía, gracias. Esto está pasando, por favor, ya, eh, estoy un llamado al de a de Norte, para que la bombilla que está apagada hace varias semanas en la calle Nino Ricé, de, detrás del Play Ramón Aperdomo, están atracando todas las noches, oigan esto, todas las noches, dice ella, que están atracando en la bombilla, que es la que da acceso a la callecita, en Trimuro, entre las dos escuelas, entre la escuela y el play, está pagada. Hay de Norte que por favor vayan en, en auxilio de esta comunidad. Fulvio, ¿es tu tema? Vamos para allá. Vamos a ver. Fulvio, entonces parece que tenemos... Bueno, pues nada, entramos al tema. Entramos Hoy en... voy a participar con ustedes con un tema que está eh, causando muchos problemas en nuestro territorio nacional, que es el tema de la sequía. Hay temas muy connotados y sonados, como el tema de Lucía, que quiere que su hermano siga ahí, <risa> Para ella seguir en, en la niña y cobrando y que, por un lado, amenaza Pero brava. a los empleados. Pero al propio Leonel lo están amenazando. Y todos esos temas que hay en la palestra pública, en su mayoría, ninguno llegan a la coyuntura que deben de llegar por los problemas que está padeciendo este país. No solucionan el problema. Ellos peleándose, por supuesto peleándose por sus recursos, pero no solucionan el problema del pueblo. No están pensando en el pueblo, están pensando en ellos. Y este problema de la sequía, que gracias a Dios, por esta débil vaguada y el frente, el sistema frontal que viene mañana, se pueden producir algunos, Ojalá que eh, algunas lluvias en, en toda esta zona. Pero no región. que se pase. Fútbol. No, no, son cositas mínimas que van a caer. No crea que vayan a hacer cosas, es como para enfriar el, el, el, este calentón que tenemos. Y la región nor, noroeste de nuestro territorio, que se ha mencionado bastante, por ser una de las regiones eh, productora de leche y carne de importancia, pero poco se ha hablado también de la región sur, de qué está sucediendo en la región sur donde eternamente hay pocas lluvias. El problema de nosotros es que somos muy mediatistas, no buscamos soluciones a largo plazo, no nos curamos en salud, no nos cuidamos para estos tiempos que cíclicamente vienen y se van agravando por el calentamiento global. Ese es el grave problema, que no hay planificación Aquí no hay planificación para la seguridad ciudadana, que a diario vivimos nosotros chocando con esa realidad. Mucho menos para planificación a largo plazo en un problema medioambiental. Lamentablemente, somos el octavo país más vulnerable del planeta en asuntos de calentamiento global. Tenemos áreas vulnerables por inundaciones, áreas vulnerables por ciclones, áreas vulnerables por terremotos áreas vulnerables por sequía, en fin, y nuestras viviendas en malas condiciones en más de un 70% requiriendo reparaciones uh -huh. y condiciones físicas también y materiales de construcción de mala calidad. Entonces, esa falta de planificación en este caso que nos aborda por los vulnerables que somos ante el calentamiento global que trae consigo el fenómeno del niño, que en este caso no está en su totalidad arreciado, es como a un 80% de acuerdo a los científicos, pero se manifiesta en República Dominicana con sequías prolongadas y es lo que estamos viendo hoy. 34 presas en el país, 32 están por debajo de su nivel mínimo. 32 se le asegura agua potable a la población una población que lamentablemente no tiene agua potable en sus hogares en más de un 68 yo no sé cómo que se la aseguran le aseguran que dicen que no ha causado impacto para lo que es la producción alimentaria yo no sé en qué planeta que están viviendo entonces este caso no se ha llevado de la manera más profesional posible, de la manera más respetuosa posible para el pueblo. Le han faltado los respeto al pueblo, otra vez. Por ejemplo, en este problema de sequía, no hay un solo anuncio gubernamental diciéndole al pueblo, educándolo sobre el uso del agua. Gastan 14 millones de pesos diarios en publicidad diciendo que somos uno de los mejores países del mundo y, y que somos ricos y todas las cosas que hacen. 14 millones de pesos diarios. Sin embargo, no hay un solo anuncio, uno solo, educando a la población sobre el uso racional del agua. Tenemos un problema medioambiental dantesco con el asunto de las aguas servidas. La mayoría de nuestras ciudades y de nuestros entornos urbanos sin drenajes ni tratamiento para aguas servidas. Es una catástrofe medioambiental. Y este problema de la sequía, donde no se han tomado medidas preventivas. Llámese como dotar a esos ganaderos de tecnologías que ellos puedan producir los alimentos que exigen su producción ganadera agropecuaria en momentos de abundancia y que puedan guardar para los momentos de sequía. Por otro lado, esos mismos ganaderos deben de educársele que no pueden estar talando las lomas y las cuencas de los ríos. La mayoría de ellos que tienen sus explotaciones ganaderas en las partes altas de nuestras montañas, que han talado totalmente las cuencas de ríos que son tributarios de otros más grandes, deben de tomar conciencia. Y junto a las autoridades gubernamentales con una política seria, Organizarse de tal manera de que ese sistema de explotación extensivo ya sea historia. En nuestra isla, en nuestra pequeña isla, con casi 14 millones de habitantes, no puede continuar ese sistema de explotación agropecuaria extensiva. No puede, y mucho menos en las áreas altas de nuestras montañas. Deben de tener un sistema de pastoreo semi-intensivo o estabulado, controlado en pequeñas áreas que puedan tener cientos de reses en pequeñas áreas y otras para producción de sus alimentos y convertir todas esas partes altas en bosques cubiertos que ellos también le pueden sacar recursos, que ellos también puedan tener una empresa con eso, pero es junto la política gubernamental y junto la política de los agropecuarios, de los ganaderos, porque también lo necesitamos. Es una irresponsabilidad lo que ahora ha estado pasando. Y quiero que me pase, producción, el videíto que tiene menos de un minuto sobre la situación real de los ganaderos en Santiago Rodríguez. Producción, si lo tiene listo el video, por favor pasarlo. Mm. y las imágenes... En estos momentos tenemos casi la totalidad de los ríos secos, las lagunas se han secado, los pozos subterráneos que tenemos Muchos de ellos han mermado en la producción de agua Otros se han secado provincia de Santiago Rodríguez, solamente tenemos un solo río con agua, el río Guayubín, porque el río Yaguajá se secó, el río Cana se secó, el río Bellaco se secó, Gurabo está seco, eh, el río de Maguana está seco, el río de Clavijo está seco, todos los ríos están secos, nada más tenemos un solo río con disponibilidad de agua, con caudal de agua en este momento, y a la distancia que estamos de él, es imposible trasladar la vaca todos los días a beber allá. Ya no estamos en emergencia, estamos en un estado de calamidad pública, porque ya no hay agua para los animales, ya no hay comida para los animales y mucho menos va a haber para los seres humanos. La es una situación grave, calamitosa. No hay un solo anuncio del gobierno educando a la población sobre el, eh, el uso racional del agua. Y las medidas que se hacen son medidas mediáticas, paliativas del momento, y no se hacen en su totalidad. Y el recurso que se invierte ahí y se, y se gasta en eso, óigame, si se hiciera lo que se debiera de hacer, no estuviéramos en esas condiciones. Para ponerle un solo ejemplo, el país necesita 10 presas y embalses. Con esas se garantiza el control de las aguas para evitar inundaciones y también se garantiza el agua para estos momentos de sequía, para la agropecuaria y para la, el consumo humano. Y esas 10 presas tienen más o menos un monto de 3 mil millones de dólares, las 10, y se resuelve el problema de agua, de producción agropecuaria y también de producción de energía. Y nosotros tenemos en una sola planta, planta Catalina, más de 3 mil millones de dólares invertidos para contaminar el medio ambiente, y para reciar el calentamiento global en una sola. Y con esos recursos que se invirtieron en esa sola planta, se hacen, se construyen las 10 presas que le está haciendo falta a este país. La Cuenca del Este no tiene presas. Amina y Guayubín no tienen presas. Para que ustedes vean lo que es el calentamiento global, en Guayubín, en Mao en todas esas zonas bajas del Yaque, el año pasado antepasado, fueron inundaciones tan terribles en el 2017 que acabaron con los bananos, con los bananeros de tantas inundaciones porque no hay presas que las regulen y ahora una sequía asombrosa que está acabando con todo porque no hay presas que le den el agua que necesita. Eso es lo que se llama mala calidad en la inversión y no pensar en las soluciones que necesita nuestro país. Yo espero que con lo que está pasando, pues tomemos conciencia y empecemos a invertir con calidad en la solución real de los problemas dominicanos. Muchas gracias, Fulvio, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros tenemos que tomar conciencia de qué es lo que está pasando. La naturaleza está reaccionando precisamente a todo lo que a, lo, a través de la historia le ha hecho el hombre y nos está devolviendo con respuesta cruda ya que explotamos y usamos de, el recurso número uno para la subsistencia humana, el agua. La verdad es que hay muchos temas que estaremos abordando ya mañana, en el, el día viernes, donde estaremos con mayor eh, amplitud de estos temas.